esto se está poniendo bueno se sigue desmoronando el castillo de arena que tienen estos señores cubierto eh, cuando me refiero a estos señores me refiero a los de la cúpula chavista, porque es que si bien sabemos que eh, Alex Sapp es el testaferro de Nicolás y de los hijastros de Nicolás, que se robaron no sé cuántos millones de dólares estos son cabezas grandes, pero ojo, hay otros que supuestamente entre comillas son cabezas pequeñas, pero cuando hablamos de cabezas pequeñas y si vemos estas cifras nosotros decimos, oye esto es el. El colmo es que se han robado lo que ha querido. Aquí se destapa una red con este testaferro del régimen, que es otro chavista más, que no es venezolano, con raíces venezolanas, pero que pertenece al chavismo y que hizo una fortuna incalculable después de vivir en un barrio común, un barrio pobre de Caracas. Pasó a ser el señor empresario, el señor magnate, el don que normalmente suelen llamar. ¿Qué es? ¿Cuál era el negocio? Ellos no era que compraran carne dañada, sino carne que ya iba a vencer. Por decir algo, la carne se va a vencer dentro de 10 días. Entonces, una, si una libra de carne, es un ejemplo, una libra de carne vale 10 mil pesos, entonces resulta que cuando ya está próxima a vencerse, digamos que está a una semana de vencerse, esa carne, para no perderla, la pueden estar dejando en 3 mil, 4 mil pesos la libra. ¿Por qué? Porque es preferible recuperar algo de eso que dejarla perder y eso era lo que hacía este señor compraba esa carne que ya estaba a punto de caducar y ojo no la vendían a 10 mil sino a 20 mil entre robaban por acá y robaban por acá. Era un negocio muy bravo. Estos son los descaros del régimen de vivir en Petar en un sector pobre de Caracas a pasar a vivir en un apartamento de 4 millones de dólares. Ahora este chavista preso en Estados Unidos rompe récord con pago de millonaria fianza. O sea paga una millonaria fianza para poder estar en libertad. Ahora tras las rejas Naman wakil después que la unidad de investigaciones de seguridad del FBI descubriera que forma parte de un vasto caso de conspiración de lavado de dinero con contratos de alimento, venta de carne en descomposición al chavismo mediante empresas de maletín. ¿Cuáles son las empresas de maletín? Esas que se crean ahí, es un nombrecito pero no existe ni siquiera una sede. En este momento, Naman Huáquil, un sirio venezolano, arrestado en Miami por presuntamente acumular una fortuna de 400 millones de dólares con el chavismo. Oigas, es que es mucho dinero. Se aprovecha de ello y trata de comprar el, el beneficio. Por eso ofreció una fianza. Oígase bien, la cifra exacta es 21.248.434,25 dólares. O sea aproximadamente 22 millones de dólares a menos de dos semanas de su, de su detención, la libertad tiene un precio. ¿Para qué está pagando eso? Como una fianza para poder él seguir afuera. Imagínense, si lo, logra pagar una fianza de esas, lo que se ve por encima fueron 400 millones de dólares, pero eso como que, como que es el pico. La transferencia desde una cuenta en Suiza pasó los fondos que le permitirían esperar el juicio fuera de la cárcel. El desembolso rompe el récord de las garantías en, ef en efectivo propuestas para esperar en libertad. Un proceso legal los abogados de la localidad reconocen que nunca habían visto una garantía en efectivo tan grande, es que estamos hablando oígase bien, estamos hablando casi de 100 mil millones de pesos, una fianza, si él paga por esa fianza, entonces ¿cuánta plata se robó? de esa manera Namán Guaquil asume el compromiso de presentarse en las audiencias cuando sea requerido y al final de estas el dinero vuelve a sus arcas sin importar si resulta culpable o no de conspiración para cometer delitos contra los Estados Unidos esto es el, el mal habido gobierno socialista, ese es el famoso régimen, el pueblo aguantando la miseria, el pueblo aguantando hambre, el pueblo saliendo, huyendo de Venezuela para buscar un mejor futuro y estos que ya no les caben los bolsillos, que ya vomitan dinero. Vamos a seguir con esto. Pendientes porque esto sí se sigue derrumbando. Pero antes les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificación y compartan con todos sus amigos. No se les olvide que gracias a ustedes es que estamos acá dando esta clase de informaciones que tratan de ocultarlas para que sencillamente pasen como ovejitas del rebaño. En los expedientes figuran conspiración para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero por sobornos a funcionarios de la Corporación de abastecimientos y servicios agrícolas casa y petróleos de venezuela PdVsa conspiración para lavar dinero lavado internacional de instrumentos monetarios y participación en transacciones de propiedades derivadas del delito. Joaquín perdería su millonaria suma si incumple, oígase bien, si llega a fallar los compromisos que adquirió con la justicia al incumplir el convenio con el tribunal perdería esa suma. Esto se debe a que todo aquel que está en libertad bajo fianza y se ausenta de su juicio o huye estando bajo fianza, además de perder la garantía, tendrá una orden de arresto emitido en su contra a sí mismo puede ser acusado del delito adicional de la falta de comparecencia. Una de las cosas que fue más relevante fue la venta de carne en descomposición al chavismo. Mediante empresas de maletín, llevó tras las rejas a Walkill después que la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de Buró Federal de Investigaciones FBI en inglés descubriera que forma parte de un vasto caso de conspiración. De lavado de dinero con contratos de alimentos Cambio extremo Este supuesto empresario pasó Oígase, eso es un cambio brutal eso es un cambio extremo Este supuesto empresario pasó de vivir en Petare Un sector pobre de Caracas A un lujoso apartamento en Coconut Grove de 3,5 millones de dólares con vista a la bahía de Vizcaine. Oh, el señor que vivía humildemente pasó a ser el magnate, el empresario, cómo lo llamarían normalmente, otro ladrón del, de la rosca. Ese emporio lo logró con negocios a través del sistema de subastas donde Wakil, como representante de legítimas compañías de Brasil y por medio de información privilegiada obtuvo millonarios contratos que le permitieron tener acceso a dólares preferenciales para venderlos en el mercado negro y facturar lucrativas ganancias. ¿Cómo era que se manejaba? Yo me acuerdo hace más o menos unos 15 años, cuando el dólar oficial estaba más o menos sobre los 2 mil pesos, el, el dólar en, en el mercado negro en Venezuela se conseguía a 700 y 800 pesos. Entonces, ¿qué hacían? Lo compraban allá y venían y lo vendían en la frontera a Colombia. Entonces, lo compraban allá en $700 pesos y para hacerle negocio lo vendían más o menos en $1,600 y los señores de la frontera lo vendían de $1,600 a los $2,000. La, la famosa vuelta que le daban al dólar, pero era una vaina impresionantemente grande. La manera tan descarada como comercializó productos cárnicos a punto de caducar o de infinita calidad, rechazados por otros países, adquirió un frigorífico en Brasil para reemplazar y retiquetar la mercancía como de primera calidad antes de su envío a venezuela allí llegaban los productos en estado de descomposición vuelvo y digo compraban carne de baja calidad y la vendían de primera calidad aparte de eso a punto de vencer que muchos productos de esos llegaron ya a venezuela al país de venezuela en estado de descomposición. ellos les importaba un carajo que la gente se intoxicara, que se muriera. Ellos estaban haciendo su negocio. Una libra de carne que la podían estar comprando en dos mil, tres mil pesos. La estaban pasando por veinte mil. Pues estaban haciendo más negocio que el que negocia con cocaína. O el que con secuestro. Estaban haciendo más más dinero, entonces era un negocio totalmente brutal, esto lo llevaría 75 años de encarcelamiento y la confiscación de propiedades inmobiliarias y dinero de cuentas bancarias, arriesga al empresario por sus transacciones hechas mediante una compañía fantasma registrada en la Florida con nombre peculiar, ojo un nombre muy peculiar, Capital Sins. LLC, que traducido al español significa pecados capitales, oiga es que estos son campeones, definitivamente cada vez se queda uno más aterrado de la capacidad maquiavélica que tienen estos señores para robar plata, porque les importa un carajo que la gente esté muriendo de hambre, es que a ellos no le suman ni le resta. ellos están engordando. Transparencia Venezuela revela que irónicamente evadió los 7 en la lista de Santo Tomás de Aquino. Y es que Guacil facilitó a altos funcionarios del régimen, entre ellos el exministro de alimentación Carlos Osorio, la compra e importación de alimentos para organismos públicos a cambio de comisiones que ascendieran a 6 millones de dólares. Según Transparencia Venezuela basándose en la existencia de una empresa de maletín registrada en Panamá cuyos beneficios finales son Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra puñados del exministro. Estos montos corresponden a la comisión por facilitar la compra de 40 mil toneladas de carne de Brasil con sobreprecio y en mal estado por parte de casa cuando Osorio era ministro de alimentación, oiga que está untado pues hasta el nido de la perra, Qué cosa tan impresionante, o sea, no sé, el que recibe, el que paga, el que come callado, mejor dicho, todo ese grupito que está ahí que es una mano de ampones porque no se les puede llamar, no les puede llamar ni exministros, ni ex diputados, ni empresarios, son ladrones común y corriente, están robando y al, al, al que roba se le llama ladrón. En el año 2012, naman Wakil compró esta cantidad de carne con un descuento ya que estaba alcanzando su fecha de caducidad. Sin embargo, facturó al régimen a precios regulares. Esto le permitió embolsarse una diferencia a favor de él de 76 millones de dólares. ¿Cómo la ven ustedes? Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.